Yo admiro profundamente a Kino, desde pequeña como muchos argentinos. Muchas veces soñé con honrarlo, con homenajearlo, hecho que no me hace nada original considerando los cientos de premios y distinciones que Quino recibió. Cuando planteamos otorgarle este título al Consejo Directivo de la Facultad de Trabajo Social, fue unánime y celebrada la posibilidad de llevar la idea al Consejo Superior de nuestra universidad. Y hecho esto, de inmediato se aprobó también por unanimidad la entrega del título Doctor y Honoris Causa Aquino. Existen muchas razones para hacerlo. Su obra, caracterizada por la creatividad, la inteligencia, la capacidad de traducir en una tira el pensar y el sentir de muchos. La genialidad para mostrar con agudeza las grandezas, pero también las miserias que somos capaces de provocar quienes habitamos este planeta. Cada una de sus creaciones pueden resultar sumamente pedagógicas para comprender conceptos de sociología, historia, pedagogía, política, economía, geografía y podemos seguir el listado de disciplinas y temas ya que sus trabajos abordaron todos los resquicios de nuestra realidad. En estos momentos el señor rector hace entrega del diploma que acredita al señor Joaquín Salvador Lavado. Hija... Nuestro doctor honoris pausa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hola, bueno, eh, por supuesto agradezco a las autoridades aquí presentes y a las ausentes que han adquirido este acto. Eh, debo confesar que yo estoy muy apabullado de todas las cosas que he sentido sobre mí. Este... No voy a decir que esto me parece un disparate, pero <risa> al contrario, lo agradezco muchísimo y me honra muchísimo. Pero me siento yo para alguien que no fue capaz de terminar la universidad como yo, que estudié los años en Bellas de la Universidad de Cuyo, y al segundo año cometí la tontería y la torpeza de decir, bueno, si yo quiero ser dibujante de humor, ¿para qué tengo que aprender? geometría del espacio, perspectiva, pasarme la vida dibujando figura humana clásica y todo eso. Bueno, estupideces que hace uno cuando tiene 15 años eh, y luego tuve que aprender eh, solo y mal lo que me hubieran enseñado bien. Pero bueno, por eso eh, para alguien como yo, que no, no fue capaz de eso siquiera, sentirme eh, título como este, no sé, me siento como, como si fuera un monaguillo que se ve un giro papa de pronto. ¿no? Voy a tener leerme las explicaciones de por qué me han dado esto, porque no lo voy a Este sí, estoy muy contento, muy emocionado, eh, por supuesto no olvidaré nunca este momento y todo el cariño y todo el afecto que he recibido en esta brevísima visita a Paraná y quiero agradecerle a todo el público y a toda la gente de esta ciudad que me ha seguido con. con una, no sé, con un amor y una fidelidad muy conmovedora. Muchísimas gracias a todos. Estos globos son el cierre de este acto, luego seguiremos con el acto formal al frente. Intentamos simbolizar la libertad, la creatividad y la paz y la alegría de tenerlo aquí entre nosotros. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado.